Estamos de vuelta, estamos de vuelta aquí en el programa más duro, que es Los Osobrosos. Señores, seguimos con el contenido más duro. Y es que continúan los rumores sobre video, videos íntimos de la perversa. ¿Eh? Continúan los chismes y rumores principalmente a través de las redes sociales, en las últimas semanas ha circulado sobre supuesto video íntimo suyo desde que la artista Roche L.D. hubiese insinuado que tuvo una relación con ella. La pareja de la perversa, Yomel Meloso, reaccionó sobre los rumores diciendo que subirá un video si los fans le daban mil likes. Esto ocurre en el momento en que se lanzó el nuevo tema, que es lo que dice, que interpreta ella junto a la María que se ha colocado como tendencia mundial durante 24 horas en YouTube, señores. Siguen los comentarios. De la perversa. ¿Eh? Y, y ya lo confirmó. Me dicen por aquí que ya lo confirmó. Que es ella un video. Señores. ¿eh? ¿Qué es lo que pasa con, esta, con estos muchachos? Estas esta jóvenes de ahora, ¿eh? Con esos videos tan picantes. Digo, yo sé. ¿Eh? Que viejo no puede ser viejo. Sí, puede ser viejo. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver declaraciones. Santiago, mi hijo. Bueno, sé que hay un video mío por ahí. No lo niego. Sí, soy yo. Había dicho que no tenía video, pero no me di cuenta de que me habían grabado. ¿Me entiendes? Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias a Dios. Les deseo mucha vida y salud y besos. Mi gente, quería decirle. Bueno, sé que hay un video mío por ahí, no lo niego. Sí, soy yo. Había dicho que no tenía video, pero no me di cuenta de que me habían grabado, ¿me entiendes? Sí, tenía un noviecito en antes. Hace dos años, casi tres años, sí lo tenía. Eh, todo el mundo tiene un pasado... En ese tiempo yo no estaba con Yomel. ¿Me entiendes? Ahora que estoy con él, gente quiere dañarme mi vida, mi tranquilidad. ¿Me entiendes? Mi tranquilidad, quieren dañarme todo. Ahora que soy la perversa. Antes yo no era la perversa. ¿Me entiendes? Eso video, eso hace dos años y pico. Y ya quieren venir a tirarlo ahora porque ven que estoy tranquila. Mi gente, que sean tranquilos, déjenme ser feliz. Déjenme ser feliz ¿Qué es lo que ustedes dicen en verdad? Deja de estar pagándole a preso, hijo, Para que suban video Eh Díganme Si, ¿sí? tiene un noviecito en antes uh, ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuéntenme No entiendo, es un pasado Ahora mismo me estamos en el presente el 2021 Dejen de estar hablando Tanta M ¿Me entiendes? Y le pido disculpas a mi fanático, con verdad, mucha disculpa, ¿entiendes? Pero conchale, déjenme ser feliz, yo estoy tranquila, déjenme estar tranquila, en paz mental, que es lo que soy. Y estoy ahora mismo, yo amo a mi marido, bien es ahora, y ese es mi marido, nadie me va a separar de él, nadie, para que lo tengan claro. Lo amo y lo quiero, mi fanático bello. Ah, te lo dice la perversa. Declaraciones de la perversa. Yo le secundo algo a ella, que ella antes no era la perversa, no era artista. Y eso hace eh, varios años, dice la joven, artista urbana. La perversa y es que le están pagando a uno preso. Parece que ella tiene una relación con alguien que está preso y no se dio cuenta supuestamente que lo estaban grabando. Pero no es de ahora, dice ella. Esperemos que eso se aclare. Pero hay una tiradera fuerte ahí. ¿Eh? Sí, sí. Claro, que ella ha que ella estado de acuerdo. No, eso puede traer problemas. Porque ella no, no estaba de acuerdo. Supuestamente la perversa, señores. Ay, ay, ay. Picante, picante está esto. Esperemos que se aclare el Yomel el Meloso, su esposo dice ella que no lo va a dejar por nada.